menor. El, el problemita tiene que ver con un escape de monóxido de carbono en el hospital Gutiérrez, eh, un episodio que motivó a la oposición porteña a pedir la interpelación de la ministra y la renuncia a las autoridades del nosocomio. Cuando digo la ministra me refiero a la ministra de salud porteña, Graciela Reybao, eh, que este, de alguna manera trató de explicar y justificar eso que había pasado y lo decía de esta manera Los bomberos presentaron el lugar donde estaban los termotanques desarmando los ductos del termotanque porque por afuera ni por adentro se veía a qué se debía la obstrucción encontraron bien adentro del ducto cuando desarmaron todo una vez que apagaron el sistema investigaron de qué se trataba había un nido de paloma dentro del ducto En esta la, la explicación de la ministra Decía el diminutivo por la manera en que ella lo explica Como un hecho menor Pero no fue para nada un hecho menor Estamos hablando de una consecuencia bastante importante, ¿eh? 17 personas están hospitalizadas Y fueron derivados a diferentes nosocomios de, de la ciudad A partir de, de esta situación La pregunta es si es un hecho fortuito eh, ...puntual o si estamos hablando de una sucesión de hechos que tiene que ver con la desatención por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de los hospitales. Por eso hemos eh, tomado contacto con Rafael Gentili, diputado porteño de Izquierda Democrática, que tiene una mirada bastante particular sobre la materia. ¿Qué tal? Gentili, Diego, su la saluda. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches, ¿cómo te va? Bueno, preguntaba si esto es un hecho puntual o es consecuencia de una política general... Mirá, cuando vos tenés el incendio en los hospitales, pérdida de gas también en los hospitales, denuncia de los jefes de trampa intensiva por las deficiencias en la infraestructura hospitalaria, en este caso en el mismo hospital Gutiérrez, todos los hechos te dan a indicar que no es un hecho casual ni fortuito, sino que es consecuencia de una política sistemática del gobierno del PRO de abandono de la salud pública, de abandono del hospital público. Hemos tenido también los casos del hospital Rivadavia, eh, y es todo, siempre hay algún caso, en este caso se da en el Hospital Gutiérrez, que es el más sensible, si se quiere, por su dedicación para la atención de chicos con serios problemas de salud, ¿no? Entonces, la verdad, eh, no, no se puede decir que sea algo fortuito, lamentablemente. Sí, efectivamente, estamos hablando del Hospital de Niños, eh, ni más ni menos. Eh, y Gentile había hecho, eh, por lo menos, algún tipo de presentación en los últimos días vinculado a la atención de salud y tengo entendido que había eh, una desatención que tiene que ver con la inversión con un dinero que se giraba a salud y que se dejó de girar a salud se dejó de invertir en salud, una cifra bastante importante exactamente, vos tenés que el, el presupuesto de salud que es un presupuesto de casi 9 mil millones de dólares, de pesos es un presupuesto importante solamente destina toda la salud de la ciudad el 6% del presupuesto a lo que se llaman bienes de capital, que es toda la infraestructura hospitalaria para tener equipamiento y condiciones adecuadas de atención. Eh, solamente el 6% de ese presupuesto. Eh, ahora, en el caso concreto del que tenemos ahora, eh, en hace un par de meses el jefe de la terapia intensiva del Hospital Gutiérrez interpuso un amparo por las carencias, yo te decía, las carencias edilicias, la falta de personal y también la carencia del equipamiento, de la terapia, camas, camillas, eh, respiradores, balanzas, monitores para medir las diferentes eh, patologías, o enfermedades de los pacientes. Entonces nosotros nos pusimos a trabajar en esto último, que es lo que puede presupuestar, hablamos con, con médicos, sanitaristas especialistas en terapia, de las mejores terapias del país, pedimos asesoramiento y pedimos los presupuestos a las casas que venden estos productos y llegamos a, a, la, a la conclusión que equipar todo lo que demanda el jefe de la terapia intensiva en camas, monitores, balanzas, respiradores, de, con la última tecnología, o sea, con lo que tiene la terapia intensiva de los mejores sanatorios del país, que sale 7.800.000 pesos. Uh -huh. Ahora no, o sea, a ver, no ¿sí? es una cifra importante para un presupuesto de 8.000 millones de pesos. sentir ¿no? y yo recuerdo usted era parte del Proyecto Sur con Pino Solanas, Pino Solanas iba con su camarita firmando, filmando hospitales, eh, mostrando sí. las carencias de los hospitales de hace muchísimo tiempo. Hace Pero, cuatro años salió con el principio de la campaña con el hospital Rivadavia, sí. Cualquiera que va a un hospital público y yo he ido eh, en estos últimos años, lo que ve es un deterioro eh, o, y que no ha, este, no se ha modificado pero para nada en los últimos años, lo, no se ve efectivamente ningún tipo de inversión en la mayoría de los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Exactamente, y vos tenés esto que se agrega y por qué no se ve, porque además lo que vos tenés es que después ni siquiera tiene toda la plata que el presupuesto dice que va a salud, ¿no? y ahí te aparecen las sorpresas, mientras que nosotros hacemos este trabajo sale una resolución del Ministerio de Hacienda que le saca al Ministerio de Salud y Ministerio de Salud resolución o sea, 40 millones de pesos, y además se lo hace de una manera tan tramposa que realmente te cuesta identificar eh, qué significan eso, porque no es que se lo sacan formalmente del ministerio de salud, sino que lo sacan de los diferentes, en el caso de salud, de los diferentes hospitales, en el caso de Gutiérrez le sacan seiscientos mil pesos, para destinarlo a, a, a la cabeza del ministerio. Ahora, cuando uno se va a ver a partida presupuestaria dentro del ministerio de salud se le están destinando, te salta que es para publicidad y propaganda Entonces, Y eso, fue, eso en el último, esto fue en el último año? Esto fue en julio en julio, julio de este año en julio de este año la en del Ministerio de Hacienda que entre el Ministerio de Desarrollo y el Ministerio de Salud le sacan 40 millones de pesos para destinarlo a, propaganda, a publicidad y propaganda que no lo manejan que pese a que es plata que queda en el Ministerio no la maneja más el Ministerio la maneja quien maneja la central, quien centraliza la publicidad en el gobierno de la ciudad. Ahora, ¿esas partidas se utilizan efectivamente para publicidad y propaganda o se subejecutan y ni siquiera se utilizan como también se? No, sector? no. Si, si hay algo que no sé. Si eso que sobreejecuta la, la, es el presupuesto de publicidad y de propaganda publicidad. en la ciudad de Buenos Aires. Eh, y este año vamos a tener seguramente eh, okay. un gasto casi, diría, del doble del presupuestado originalmente. Y todo está destinado a, propaganda, a publicidad de propaganda. En el caso este de este, eh, la resolución, es una resolución como Omni ¿no? Habla de le saca plata a muchos ministerios. Y uno de los, en los considerando dicen que es para destinarlo a la publicidad de la fachada, la renovación de la fachada en el Hospital Borra, pero también a la publicidad de las obras en el Metro 1 de Julio. Mm -hmm. Con lo cual... Está todo, es claramente un direccionamiento de muy similar al que hace y a que el PRO le critica al gobierno nacional eh, de utilizar los recursos públicos como parte de su propaganda y su campaña política en tiempos electorales. Cosa que los argentinos están muy acostumbrados que suceda, uh -huh. pero no porque estemos acostumbrados significa que no esté mal, está muy mal y no, no me voy a remitir a países desarrollados, sino a vecinos nuestros, Brasil, Uruguay, que tienen muy regladas las condiciones eh, que limitan eh, esta, este uso de la de las inauguración de obras y de la propaganda oficial de, de una obra pública de los gobiernos en épocas electorales. ¿no? Bien, ¿eh? actualizo entonces la información en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. 43 personas fueron las intoxicadas, 17 de ellas hospitalizadas. Eh, le agradezco a Rafael Gentile, el legislador de la ciudad de Buenos Aires, por este pantallazo eh, de lo que está sucediendo en materia de salud aquí en la capital. Gracias. A vos, eh, gracias. Un abrazo.